Un día te cansas de darlo todo y no recibir nada a cambio. Te cansas de las mentiras, te cansas del dolor, te cansas de dar tanto amor. Hola amigos, bienvenidos a The Lifers. Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerte nuevamente por acá en nuestro canal. Digo nuestro porque también es tuyo, créeme. Te quiero pedir que por favor te quedes hasta el final de este video para que entiendas o comprendas esta reflexión por completo, es bastante necesario. Cada persona tiene su límite para enfrentar las situaciones. Dar y no recibir nada a cambio es una de las acciones que te hacen sentir más desmotivado y que te hacen creer que no existen buenas personas en el mundo. Cuando te sientes de esta manera, puede que creas mejor que no te expresas ante los demás y empiezas a guardar tus sentimientos solo para ti. Una persona que se siente menospreciada puede ser consecuencia de este tipo de comportamiento por parte de los demás. Por ejemplo, un chico de mediana edad estuvo envuelto en una situación parecida hace poco. En su área laboral no eran muchos los buenos comentarios que recibía por el trabajo que estaba haciendo. El chico estaba en la búsqueda de aprobación y reconocimiento Y el cariño de las personas que lo rodeaban Era muy complaciente con los demás Mientras que otros no le ofrecían lo mismo Las actitudes de sus compañeros De trabajo lo hicieron sentirse triste Y ningún proyecto que comenzaba Salía bien Una chica de su departamento Observó el comportamiento de los otros y decidió acercarse a charlar con él. El chico, extrañado por la cercanía de la mujer, comenzó a hacer frío cada vez que ella se dirigía hacia él. Gracias a las vibras negativas que se proyectaban en su entorno, él decidió crear su propia barrera para que ninguno más lograra herir sus sentimientos. El chico terminó alejando a la mujer que solo tenía buenas intenciones para él, sin siquiera haberla dejado tener una conversación con él. Estos son algunos de los errores que podemos cometer cuando nos sentimos intimidados por personas que nos rodean. No todas las personas son iguales. Cada una tiene intenciones diferentes contigo, pero no todas son malas. Si empezaste dando todo y no recibiste nada a cambio, mejor entrégate toda esa atención y no lo desperdicies con aquellos que eligen hacerte sentir menos persona. Muchas parejas también sufren de este problema, muchos no expresan sus sentimientos como es debido y terminan por ser una pareja aburrida y que no llega nunca a soluciones por más mínimos que sean los problemas. Si estás en una relación como esta, no mendigues amor. Al hacerlo demostrarás el vacío que hay en tu interior. Al transmitirle ese sentimiento a tu pareja, puedes conseguir que ella también te lo devuelva. Si esta actitud nunca cambia, debes aprender que tú eres mucho más que un problema sentimental. Tú sabes de qué eres capaz y cuánto vales. Sigue tratando bien a la gente. Haz bien tu trabajo y esfuérzate en todo lo que hagas. Y nunca, verás que nunca te hará falta la aprobación de los demás para que te sientas un ser productivo. A las personas siempre se les devuelve lo que proyectan. Es por eso que a pesar de todas las mentiras y el dolor que te puedan ocasionar, tú siempre transmite energía positiva a los demás, incluso a los que te hagan la vida imposible. No te conviertas en una mala persona, como el chico solo, porque otras personas te trataron mal. No debes bajar al nivel de los demás. Cuando no estás esperando algo a cambio, cuando das, tu vida se sentirá más feliz. Pasa por alto los comentarios y crea una lista mental de cada una de tus cualidades. Y las cosas buenas que puedes aportar teniendo una actitud positiva. Un paso importante para salir ileso de estas situaciones es que no te sientas una víctima de sus opiniones. Cada error que cometes será de tu propio aprendizaje, de los cuales no debes sentirte avergonzado. Aléjate de las relaciones que no sean recíprocas con los sentimientos. Y no esperes que éstas siempre sean buenas contigo. Sí, a todos nos agrada que nos traten de la misma forma, pero no todos son buenas personas y hay cierta población que se deja llevar por la envidia. Tal vez ellos piensen que tienes tan buena energía positiva que no necesitas la de ellos y desean a toda costa que te sientas miserable. no te dejes influenciar por estas personas realmente no llegan a nada bueno en su vida y si les prestas atención harán contigo lo que quieran Sé firme con tus pensamientos y no cambies de idea tan rápidamente cree en ti mismo déjame decirte que creer en ti es uno de los pasos para lograr el amor personal que tanto buscas las decepciones son parte de la vida sabemos que te cansará no recibir lo mismo las mentiras y el dolor es por eso que no debes dejar que te afecten demasiado pero puede que te canses de esperar pero te has preguntado si alguna vez pediste lo mismo a cambio las personas no pueden leer tus pensamientos es por eso que también puedes dejar claro tus intenciones cada vez que vayas a realizar un favor si te desenvuelves en tu área laboral siempre es bueno que dejes en claro que un favor a cambio no estaría mal no recibes lo que das puede crear desajustes en tus emociones pero tampoco es una opción alejarte de las personas y convertirte en egoísta siempre ten en cuenta el nivel de autoestima que tengas y no trates de cambiar a los demás a tu beneficio no dejes que te afecten sigue siendo auténtico y apegado a tus principios sé generoso sé buen amigo buen compañero de trabajo y de vida y verás cómo tu corazón se llena de gozo si esperas a que otra persona haga lo mismo por ti pasarás el resto de tu vida con un sentimiento de vacío en tu interior elimina las malas vibras y rodea de personas que sí valgan la pena y que tengan la misma actitud que tú no más que eso tenemos que ser gente buena, gente diferente, gente de valor. Si somos alguien más del montón, ya estaremos exigiendo. Pues más de lo mismo, amigo. Más de lo mismo, amiga. No tienes por qué ser alguien así. Ya que tú vales y bastante. Como para que te creas menos. Siempre te lo digo, siempre te lo repito. Pero esas son las cosas que tú misma Tú mismo debes decirte siempre. Nosotros, incondicionalmente, siempre tratamos de estar para ti. Pero sé que no siempre vas a estar buscando una respuesta en Internet. Esa respuesta la debes encontrar tú, en lo personal, en tu vida. Así de sencillo. Valórate y quiérete. Recuerda que siempre, siempre serás la primera opción ante todo, para ti.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 Yo soy Ricardo Niño, no lo olvides. Esto es V-Lifers. Y yo me despido. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.